La primera vez que vi al escorpión dorado... <risa> eh, me acuerdo que estaba yo promocionando No se aceptan devoluciones. Y me llevaron a un estudio muy sui generis y me dijeron, te vamos a llevar con Alex Montiel, al cual yo conocía, yo conocía a Alex, que es un tipo serio, es un tipo profesional, es un tipo culto, un tipo muy decente, de hecho. Y cuando me dijeron, es un personaje que hace a Alex Montiel, y dije, qué raro, porque yo a Alex lo conozco, y siempre me entrevista muy bien. Me dijeron, mira, hazlo porque Alex pues es de un cuate, siempre nos ha apoyado. Y dije, claro, con mucho gusto lo hago. Y de repente llego a este estudio en donde me encuentro con, con un Alex totalmente transformado, semidesnudo, porque me acuerdo que creo que andaba sin playera, con el pecho descubierto, una máscara puesta. Y de repente nunca me, nadie me avisó, nadie me dijo, agua va. Aguas, porque este cuate es ha sido, ¿no? no, de repente, vamos a grabar, sí, ok Me dijo, oye, mira, yo me burlo mucho de la gente Entonces, este, me voy a burlar un poquitín, no hay problema En ese entonces era muy respetuoso, dentro de todo Le dije, no, yo le entro, no te preocupes Me dice, ¿de qué se burlan? ¿Qué es lo que más te critican en redes sociales? Y ya le dije algunos puntos Bueno, la gente a veces me critica de esto y esto y esto Ah, pues te voy a, te voy a tundir por ahí Por ahí te voy a empezar a atacar Órale, vamos a jugar ese juego, órale, está bien No, me no, no, no, no, me... Yo no soy el gato, mira, tú aquí, cabrón. A ver, ¿a qué debe empezaste tú a luchar? ¡Yo soy yo, la madre! Y entonces de repente, 5, 4, 3, 2, y se me va la yugular. Y entonces debo confesarte que sí me saqué de onda porque dije, o sea, este cuate sí está, se está llevando muy pesado. Y salí cuando salí de la entrevista, dije, híjole, estuvo muy chistosa, pero la sentí muy fuerte, muy subida de tono. Dijo muchas groserías este cuate. ¿Cuál no mames ay Me dio miedo, me dio miedo porque dije, creo que no va a ser bueno para mi carrera, no creo que sea buena publicidad para la película. O sea, un cuate que dice tantas groserías y que es tan agresivo, no creo que sea tan buena idea. Pero bueno, ya ni modo, ya la hice y me dijeron, no, no te preocupes, mira, Está teniendo mucho jale últimamente, como que sus videos están jalando bien. Y dije, bueno, me persiné y dije, adelante. Pero la verdad, salí de ahí diciendo, no creo que fue buena idea haber venido aquí. No mames, ¿por qué no hiciste una película mejor del pinche Ludovico Peluche? En las pinches aventuras eróticas del Ludovico, güey. ¿Por qué no, güey? Porque él es. Beso lo ve. Armando hoyos, mechas. Me ¿por qué no hiciste eso. Porque no, es una película diferente, güey. Porque es una película diferente, tú no sabes nada de cine, güey. Alex, yo creo que es el típico caso que a mí me pasa, yo soy muy parecido, yo, yo soy muy introvertido. Se dice que soy muy decente, que soy bastante, como muy, muy respetuoso con la gente. Pero cuando estoy frente a una cámara, puedo decir cualquier cosa. De hecho, tenía un personaje que se llamaba Marilyn Menzón, donde yo decía barrabasada y media, no tanto, no, no, no al nivel del escorpión, pero decía cosas fuertes, y me gustaba porque decía, puedo decir lo que se me pegue la gana detrás de la, del disfraz. Y era capaz de decir cualquier cosa. Y siento que a Alex le pasa lo mismo, se convierte en otra persona, que es un poco lo que le pasa a Broso. Víctor Trujillo es, la gente que no lo conoce, es un caballero, es un hombre prudente, culto, y Broso es lo opuesto. Y yo creo que, que a Alex Montiel le, le pasa este desdoblamiento, es como Clark Kent y Superman. De verdad, Alex, se convierte en una persona que no es y muy pocas personas lo logran a ese nivel hay gente que dice yo voy aquí a salir y voy a ser más desmadroso de lo que soy no, lo de Alex Montiel sí es verdaderamente un desdoblamiento se convierte literal en otro ser en otro ente que no es Alex Montiel ¡ay! ¡te burlas de los pinches gringos! ¡No no de los gringos, este cual! ¡se burla que tiene ratazo mental! ¡no pinches me ames, a ver, espérate, estoy diciendo que no saben decirme mi no me dijeron, Eugenius de Best Después del éxito que tuvo Alex, me tuve que tragar mis palabras de que dije, yo creo que esto no va a funcionar. Pues al contrario, funcionó estupendamente bien. Y de hecho, me dijo Alex que al principio las cápsulas que había hecho con él habían sido de las más vistas. Y entonces, por supuesto, la siguiente película que estrené, dije, yo quiero ir con Alex. Todavía en ese entonces era Alex. Vamos con Alex a que haga su personaje, el grosero. A ver, ¿para dónde le doy? ¿Izquierda o la derecha? Pa dónde? A ver, ¿sí sabes para dónde voy? <risa> pues sí, pendejo de suerte, que para allá, güey. Pues te dije a dos cuadras. Ahí está, vamos ya. Ahí. Aquí a la derecha. A ver el... ¿Aquí no hay más actores en el pinche cine o qué? Pues güey, o sea, sí hay, pero buenos, ¿no? Sí, cada madre, madre, no, madre. madre. <risa> ¿Por qué? A mí, o sea, no mames, cabrón, mi pinche <risa> karma, güey. Ya estoy hasta la madre carne, de wey, este güey. Y sí te transformas, porque... Es un personaje tan agresivo que automáticamente te empiezas a, a poner en su canal porque no te queda de otra, no empatas, sino te, si, si no juegas, ¿para qué vas? Y yo siento que eso le ha pasado a alguno que otro invitado que ha ido con Alex, que están tan a la defensiva que si no entras al juego, pues entonces no vayas. Y a mí me pasa eso, yo, yo dejo de ser Eugenio para convertirme en otro Eugenio porque me tengo que poner a jugar al nivel que, de, del Escorpión Dorado porque es un nivel que no, no lo tienes con ningún otro entrevistador en México. Nadie te entrevista a base de insultos, de groserías. Y... y aparte vamos felices, ¿sabes? Es como vengo feliz a que me insulten. ¿Eh? ¿Por qué estás comiendo, eh, que, pinche chiquito, con tu banano? ¿Eh? ¿De güey ¿Qué? ¿Por qué estás aquí, pinche? Pinche, qué feo, pinche, no. ¿Cómo estás, güey? ¿Por qué estás tragando, chango? Súbete a tu pinche palmera. ¿Qué, güey? ¿Eh? Estoy aquí. ¿Te mirando? Tengo la boca llena de razón. Vengo feliz a que me agredan. Vengo feliz a que, a que se burlen de mí, porque aparte, Alex es, Alex es muy inteligente. No dice cosas por decir. Sabe dónde. Es muy sutil porque juega con esta línea de. A Eugenio lo critican por esto. Ah, por ahí le voy a dar. Escribe un pendejito ahí. Hola, ¿cómo estás? No le puedes decir ni siquiera. Bien, gracias. Si tú... No tienes ni la decencia. Ah, pero no fuera el Adam Sandler o el pinche Pepe Aguilar. Que... Oh, sí, chupándole sus piches. Uy, chico, abrón, a ver, no espérate güey, espérate, yo no le puedo responder Y eso es lo que lo hace el dios del internet que es Que a, a, hace este doble juego en el que se atreve a pararse delante de cualquier personalidad Y decirle lo que piensa el público y él en su cara Y eso tiene un gran valor porque se necesitan muchos pantalones para hacerlo O sea, primero te haces la jarocha y te vuelves mujer, te cambias el nombre a guindervés Después te la vuelves a pegar y que vuelves gay Y te cambiaste el nombre a Vadir Derbez A ver Y ahora regresaste a ser Eugenio Derbez Ya lo entendí Cabrón O sea, estás todo, todo exagerado ya nos televisa 1990 ya Pues tú también, güey de Estás muy de flojera tu, tu blog sin groserías No eres divertido, güey Ah, chica No ¿Y, es y tú, serio, y, y tú si tu pinche sombrero Y tu bigotón Pinche pues ridículo tampoco Vamos a ver quién se ríe más, güey Vas a ver cómo se ríe la gente Ah, güey sí, a meter yo el oro El oro es una genialidad, güey no, no, La gente piensa pendejo. que voy me a meter oro Y a la hora que metes un loro, la gente se caga la risa. Lo que más me gusta del escorpión dorado es, pues eso. Yo gozo con su irreverencia, con su falta de filtro. Con que lo, lo que le viene a la boca lo saca. Y luego siento, a veces lo veo que se llega a arrepentir, como que suelta una risita como de, ay, güey, creo que me pasé, pero pues ya lo dije. <ríe> me lo ha aplicado a mí, que de repente me dice algo de mi hija, por lo, ya sabes, y veo como que luego hasta, ay, como que se... Pero se aguanta y sigue, ¿no? Como uno se quiebra. Y yo entiendo que es dentro del personaje. Y yo como comediante, yo aguanto, muy, yo aguanto vara cañón porque sé que como comediante a veces cruzas esa línea que no debes cruzar, pero no lo haces por mala onda, lo haces en, en, en, en, en afán de conseguir una buena comedia. ¿Cuál es tu ex esposa favorita, Eugenio? <risa> Oye, nunca nadie no pregunta, es de eso. eso, está muy bueno. Y los comediantes somos capaces de, dar, de hacer y lo que sea con tal de sacar una buena risa. Y eso admiro de Alex, que es capaz de llegar a lugares que no cualquiera llega con tal de sacar una buena carcajada. Ay, uy, discúlpame, pinche famoso, <risas> chinga, no mames. Espérate, espérate, no estoy, es que hay, hay gente que te agrede y que de repente... Lo no estás diciendo pelado, no, muchos no, no, no. no se dejen influenciar. O sea, si yo le presento a alguien lo que hace el escorpión, que me ha pasado, ha habido gente que de repente, ya sabes, gente mayor sobre todo, que le dice, es que el escorpión dorado, ¿quién es el escorpión dorado? Se lo describo y me dicen, ya me cayó mal, nada más de lo que me acabas de contar. Y es la, prim la primera impresión de toda la gente que ve al escorpión, es y mucha gente me dice, ese güey me caía mal cuando yo lo veía, me caía en el mal y ahora como que ya me gusta. No calgas en mis juegos chingada, pinche Eugenio, no entiendes. Pásate para acá, yo conduzco, yo le pinche, pico. Y es lo que tiene, esa es la magia que tiene Escorpión Dorado. O sea, si tú lo ves tres minutos, te caga. Y dices, ¿quién es? ¿qué le pasa a este imbécil prepotente? ¿Qué, ¿Qué le pasa? O sea, ¿cómo se atreve? Y a los diez minutos ya lo amas. Ya dices, güey, soy tu fan. Y ese es lo bonito del personaje, que empiezas odiándolo y todo el mundo acaba amándolo. A, a los amigos se, les, se, les, se, les ba, se baja uno y se saluda a los amigos güey tengo prisa, tengo que llevar. Sí, pues, sí Tengo sí. que llevar una. Pero entrevista. salúdame, ¿siempre hay sí, tiempo no, para los sab... amigos o no? Siempre hay tiempo para pero los amigos, ve, pero ve, es que ve, no, ve, tengo ve, que, ve, que ve, irme ve, a una entrevista. Taquito. No puedo bajar a un abrazo. ¿Sabes qué te diría, güey? Te diría lo que siempre te digo, güey. A pura pinche grosería te diría. Te quiero un chingo, cabrón. Te quiero, güey. Te admiro, güey. Te, te, te admiro porque tienes huevos, güey. Por eso. Yo soy yo. Ahora yo soy un fan más del escorpión dorado. ¡Pelucha de la escucha con no me dijiste que gritar eso, güey.